¿Ustedes se acuerdan del ministro Diego Molano, el ministro de Defensa, que le dijo que dijo en Colombia que los niños eran unas máquinas eh, de guerra? Y que fue el quien ordenó el bombardeo de unos niños en Colombia y cuando esos niños murieron, pues él dijo eso. Hoy se lo encontraron en Bogotá y esto fue lo que le dijeron. ¿Usted no, no fue ministro de Justicia? De, de, ¿Ministro de, de Defensa? El asesino de los niños, vean. De... O Vergüenza. ¿Usted sabe por qué yo dije máquinas de guerra? Es porque son unos... Pasa, porque aquí la derecha persigue a la juventud Me puede tomar fotos, le doy hasta a mi número de cédula es? Y es que precisamente eso es lo que nosotros deberíamos hacer Cada vez que nos encontramos una persona como estas, Cada vez que nos encontramos a alguien que ha hecho de las suyas en Colombia Cada vez que encontramos una persona que ha querido pasarse por la faja Toda la ley en Colombia Que ha querido pasarse por la faja los derechos humanos Deberíamos hacer exactamente lo mismo Vamos entonces a multiplicar este video para que la gente sepa que ellos sí tienen rabo de paja y que como tienen rabo de paja eh, no deberían arrimarse a la candela, pero no, hacen todo lo contrario. Quieren seguir gobernando, quieren seguir mandando, quieren seguir dando órdenes que son perjudiciales para todos los seres humanos en Colombia. Quieren pasar, seguir pasando por encima de todo el mundo. Un abrazo para todos. Soy un Chao, chao.